Martín, ¿qué cambios sociales se podrían imaginar para la post-pandemia? Uf, bueno, creo que esa es la pregunta del millón, Bernardo, ¿no? Esa es la pregunta que, que acá es donde se juega el área o el terreno más justamente quizás de lo utópico. Lo utópico en el sentido positivo o lo distópico en el sentido de futuros que, que no son tan amigables ¿no? con la humanidad. Yo la verdad es que estoy parado personalmente como en un en este, una especie de, de pesimismo de pesimismo optimista, ¿no? O intento al menos eso, ¿no? Porque cuando uno ve los datos vemos fenómenos que tienen que ver ya con cómo los seres humanos nos, nos llevamos con la naturaleza, que son dramáticos, ¿no? El sistema capitalista, cuando uno ve el deterioro del medio ambiente, tiene que ver directamente con, con cierto sistema, de con un cierto modo de producción de la vida y un cierto modo de relacionarnos entre los humanos y, entre, y con la naturaleza, ¿no? Entonces digo ahí, eh, yo creo que los datos duros marcan panoramas bastante sombríos, desde ese punto de vista. Este, vemos calentamiento global, vemos un... A ver, y, y, a ver, cambio climático, cómo se va expresando dramáticamente, por ahí de diferentes formas, pero en todo el mundo también, ¿no? En la parte positiva es que las pruebas están a la vista, ¿no? Y ahí yo creo, entonces como apuesta Han, por ejemplo, Han apuesta una propuesta eh, racional, y en donde Han dice que si el cambio va a venir de alguien, no va a ser por el virus, sino que va a venir de la racionalidad de los seres humanos, ¿no? El cambio. Y entonces, bueno, ahí, ¿no? está sobre la mesa puesta esa, esa opción. Ya podemos confirmar de que esto es así, ¿sí? Y de que tenemos algunas herramientas también para poder pensar en otro tipo de futuro que ojalá sea más utópico, por ejemplo, un lugar en donde se le preste eh, mucha atención a la economía, pero en una economía para la felicidad, o en una economía sustentable, que me parece que son todavía modos bastante inexplorados, digamos, en términos globales, porque a la luz de los datos vemos las emisiones de carbono, todos los tratados que, que, se, que se incumplen. Por otro lado, la relación a nivel de la distribución de la riqueza, ¿no?, El, la mayor parte, a ver, la mayor, el mayor problema mundial no es la pobreza, eso es también un, un gran mito, ¿no? El gran problema a nivel mundial es la desigualdad y es la riqueza, justamente, no la pobreza. Y, y digo, todos estos datos nos muestran eso, ¿no? No, no puede ser que este, el 1% de la, de la humanidad concentre la cantidad de recursos que concentra, entonces claramente no es un problema de recursos, es un problema de eh, distribución, es ¿sí? un problema de, de desigualdad, y es un problema en donde es muy interesante empezar a prestar atención, como un problema, a la riqueza, ¿sí? Digamos, ahí es en, en donde anida y donde habita la desigualdad, me parece, ¿no? Que es un tema que también políticamente se podría resolver, habrá que ver cómo, ¿no? Este, pero creo que ahí tanto Han como Sisek, los dos están pensando eh, cada uno en sus carriles y más allá de su discusión, pero en, en propuestas muy interesantes. También hay otros intelectuales, como pueden ser, solo para nombrar los que están ahí presentes, ¿no? las propuestas de Raúl Sivechi acá desde el sur global, digamos, ¿no? desde el río de la plata, ¿no? Raúl Sivechi es de estas latitudes, o David Harvey, ¿no? con una perspectiva muy crítica sobre sobre el espacio, sobre la Tierra, sobre lo geográfico, por preciado desde, lo, desde los pensamientos, digamos, este, no, no binarios, las perspectivas de género, digo, eh, hay mucho acá, ¿no? Y bueno, un poco lo que se eh, ve o que se, se imagina como un futuro utópico es lo que en ciencias sociales llamamos, por ejemplo, eh, perspectivas ecosocialistas o perspectivas ecofeministas también, ¿no? en donde un poco eh, sean eh, el antagonista o la síntesis de todo lo que hemos venido pasando en los últimos 200 años, ¿no? De un cierto, un, un capitalismo que se configura de determinada manera, este, en función también de lo que el feminismo llama patriarcado, o el machismo, o una estructura androcéntrica, va ¿no? a depender de los autores, pero bueno, es, es muy interesante que, que entremos en esa discusión y que sobre todo hagamos algo con esa discusión, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando. ¿Cuál podría ser el mensaje que vos quisieras dejar? Parece que el mensaje para, para dejar es el siguiente. Hay, hay, hay muchos, pero yo me conformaría con fundamentalmente reconocer el valor de otras miradas, en este caso de la filosofía, de las ciencias sociales y las humanidades, no digo porque estamos en un entorno en donde estamos dentro del gran campo de las ciencias de la salud, ¿no? que sabemos que muchas veces ha sido monopolizado por ciertas miradas, que también yo creo que es un buen momento para ponerlas fuertemente en tela de juicio y en tensión, y entonces el hecho de que aquí ahora, hoy, estemos nosotros charlando, y haya seguramente mucha gente en el futuro cercano viendo este material, me parece que abona una discusión, un debate, que no solamente es importante, sino que es indispensable, y creo que nos puede dar nuevas herramientas justamente para pensar un futuro que sea mejor a este presente. Bueno Martín, yo como forma de agradecimiento, acostumbro a compartir un relato, un cuento,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 y se puso a ladrarle un gato. Lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre y se puso años encima. Estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y el niño no quiso crecer. Ya no quería crecer el niño. Se estaba tan bien de niño, pero tuvo que crecer. Y en una tarde, al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Martín, muchas gracias por tu generosidad, ha sido muy interesante. Creo, esto, creo que esto va a ser una cuestión que va a motivar a una de las cosas que muchos no nos imaginamos y es esa imposibilidad de no mirar desde otras disciplinas los problemas o de no generar los datos que se necesitan. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias Bernardo y bueno, muchas gracias además por, por poder compartir aquí con todos.